¿Vos Nico de Chill and Cree, eh? Tal vez. Puede ser que sí. Claro que sí. Hemos vuelto. Se viene hoy un vlogcito épico de un lugar que vamos a ir a conocer. Que nos genera mucha expectativa. Hemos vuelto más recargados que nunca. Y hoy nos vamos a hacer algo, como dijo Nico, increíble. Y queremos que nos acompañen. Con todas las cosas que nos llevamos, miren lo que son los gorritos que nos acaban de traer para irnos al bosque. Gente, llegamos. Escuchen esos ruidos. Estamos con Nicolito ni más ni menos que en un domo, gente. En un domo en el medio de la montaña. Los Chivan Create en un domo de la montaña. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Mirá lo que es esto. Estamos full otoño, pero hace unos días cayó una nevada tremenda. Parece que estamos en una peli, de verdad. Estamos como en una peli, muy cheta. Con Nicolito a los domos de Llano del Castor a trabajar, a crear contenido, a hacer unas fotos, a hacer videos y ya que estamos. Vamos a pasar la noche acá Es toda una experiencia Vinimos, nos invitaron Conozcamos cómo es realmente los domos Nosotros hemos venido acá al valle varias veces Pero nunca habíamos vivido la experiencia Como un huésped más Así que es un poco raro Pero está Yo no sé si ustedes quieren ver una especie de... Oh. No sería un room tour ¿Cómo sería? Un dom ¿Un tour dom? <risa> Ay, Es muy bueno Yo no sé si están listos para eso Es un montón, chicos Hay un montón Ustedes entienden que vamos a pasar 24 horas acá adentro Vamos a comenzar con el Domo Tour. Estamos en el salón principal que también ha de ser una sala de estar y un pequeño desayunador Acompáñenme y les voy a mostrar primero el sistema de calefacción super moderno que tenemos Ahí, leñita, todo, para sentarse, a mirar la nada, pensar en todo Hay un shenga gigante, yo calculo que más tarde o más a la noche tal vez lo armemos Ahí para unas velitas, una tetera media mágica Café matecito, hay mate cocido por ahí también, la pava, el mate. Esto es increíble chicos, ¿eh? so, Por si querés comer acá. ¡Fua! Me siento recheto. En casa tenemos una de estas, pero. ¿Qué tenemos ahí? A ver. No tiene de estas. Oh, para lo más importante, que vas a tener que hacer prueba de colchón. Ajá, oye. Okay muy lindo, pero si tengo me van a ir al baño no hay eh. baños en estos vamos qué baños <risa> subiti bañito bueno, esto probablemente sea un poco como una milanesa pero Ey. se van a entenderlo miren, terrible ahí duchita, la ducha no se metan con ropa, después saca inodoreiro <risa> espejito y para verse bello, y después miren esto esta vez el aislante de todo el domo, pero es muy bonito. lo que todo lo blanco y medio inflado que veo eh, me parece a la campera del Papa. Sí, esa foto que se hizo viral, que fue con inteligencia artificial, si no me equivoco. Tipo, veo una campera blanca o algo blanco así medio con plumas y digo, el Papa. Nos quedan algunas sorpresas más para el video de hoy, algunas cositas que no les mostramos. Y también queremos mostrarles un poco cómo es nuestro trabajo como creadores de contenido. Tal vez les mostremos alguna fotito a ver cómo quedó y cómo es el proceso. Porque no solo vamos a hacer creadores de contenido Sino que también vamos a hacer los modelos Así que continuemos con el video Look modelos de exterior Ahí Nicolito está armando lo que es la cámara Y nos vamos para afuera Por supuesto que no podían faltar nuestras botas la infaltables Sorel sor no paga esto pero debería, Podría ¿eh? Ya no sé cuántas veces fui, vine, volví, fui, vine Pero esto también es parte de ser creador de contenido Hey, miren esto Yo siento que así... Soy el Kenny sudamericano ¿El quién? El Kenny sudamericano de South Park Ahora sí, ya está como bastante fresca la cosa Así que nos vamos a ir un ratito para adentro Hicimos bocha de contenido Ya lo van a ver Volvimos más recargados que nunca y miren lo bien que se ve este video. Así que aprovecho para decirles que se suscriban a este canal, que activen la campanita nuevamente y que nos vayan a seguir en redes sociales porque Chiran Create Volume. Está nevando. Vamos a ver cómo se pone esto. Tiene ¿no? una cinta ya. Acá nunca puede faltar la comida, claramente wow. A ver, a ver, abrimos un poquito más el juguete ah, esto... oh. wow, terrible. Son un poquito más de las 7 ya está empezando a caer el sol Saben lo increíble que se está viendo ahora el atardecer Son cerca de las 7 más o menos es como que esto de la nevada adelantada con el otoño le da un colores mágico, mágico al valle una fucking película comidita gente ya se hizo de noche, ya es hora de comer nos trajeron para que comamos acá adentro una calabacita rellena con unas verduritas porque pues nosotros somos veganos y no también hay cordero y otras comidas eh, pero tiene una pinta gente, tenemos un hambre el frío hace que te agarre hambre y por supuesto no podía faltar el vinito, yo dije me tomo una copita y Nico dijo eh, vamos por la botella así que buen provecho Para levantarse. Recién nos levantamos, gente, y ya estamos creando contenido. Literal, ni siquiera desayunamos y miren la escenografía que les armamos. El patiocito de la mañana Ahí está Sofi y... Vamos a ir a desayunar ahora Así que vamos a mostrarles Un poquito más del desayuno Estamos ya en la zona del Valle de Llano del Castor Ahí está el refugio donde vamos a desayunar Donde también se puede comer, almorzar, cenar, prácticamente de todo La mañana está de linda chicos, salió un solcito Impresionante los colores del otoño, la nievecita La verdad, todo súper de lujo Vamos a ver qué onda por allá Desayuno, pum, salsita, waffle, frutita, torta frita, y bueno, quesito, eh, quesito, huevito, que nosotros no comemos y dos esta era. hemos desayunador de lujo de la mañana del día de hoy. Nos queda una hora en los domos, así que estamos aprovechando hacer muchas fotos, muchos videos para después subir en las redes, eh, para entregarle a la gente de acá. Así que nada, antes de irnos les vamos a contar cuál fue nuestra experiencia, cómo la pasamos acá, así que vamos a aprovechar esta última hora que nos queda. No me estoy tomando el vino, es lo que quedó de ayer, lo tenemos de utilería, por favor. Estaría mal tampoco. Eh, no. tipo en crocs, saliendo de acá, eh. tú aquí. ¿Es la hora de guardar o qué? Uf. Ustedes dirán, chicos, pero iban una noche. ¿Se acuerdan donde dijimos que vinimos a laburar? Todo esto, cambios de ropa, props, cositas para la producción que nos mandamos. Ahora sí, gente, ya estamos todos empilchados y listos para pegar la vuelta a casa. Terminamos con la jornada laboral. ¿Cuál fue nuestra experiencia? Épica increíble, bueno, tendríamos que dejar de decir increíble, pero la realidad es que estuvo muy muy bueno el servicio general en, en todos los aspectos por donde lo mires está bien cuidado, está pensado están en los detalles, tenés jueguitos libros, ajedrez cartas, cafete o Se mate, me pareció que está muy bueno eso como para que si no querés salir del domo, podés no salir con una vista increíble, y esto que dice Nico me parece que está buenísimo para hacer el hincapié este de que nosotros vinimos acá a trabajar no es que nosotros alquilamos los domos y vinimos a descansar Sino que estuvimos literalmente gente todo el tiempo creando Desde el momento hasta que nos fuimos a dormir Hasta que nos levantamos hoy Estuvimos haciendo videos, estuvimos haciendo fotos Pero sin embargo, disfrutamos de haberlo hecho Disfrutamos de estar acá eh, Disfrutamos de poder crear también de esta forma Sí, la verdad es que haber trabajado en este lugar En estas condiciones Sabemos que tampoco es lo más común todo muy, muy cheto Muy, muy cheto Hacía falta, mucho falta un poco de esto. Las trataron como si fuéramos dos huéspedes más y eso vale un montón. Ya estamos bajando. Ayer nos trajo el papá de Sofi y hoy nos vamos a volver haciendo un dedazo épico hasta Ushuaia. Tenemos ahí unas novedades para contarle de los domos. Los domos durante todo abril van a tener un 20% de descuento para los residentes de Tierra del Fuego y para los residentes de Argentina que les escriban mencionando a Chill and Create, van a tener un 10% de descuento. No tenemos los valores, pero si los llegamos a tener antes de la publicación del video, van a quedar por acá. Y ahora sí, gente, nos despedimos porque vamos a guardar la cámara. Muchísimas gracias por ver un video nuestro, estamos muy contentos de volver, vamos a volver multifacéticos en un montón de aspectos, así que como siempre gente, no se olviden de suscribirse, activar la campanita, irnos a seguir en las redes sociales, donde vamos a estar subiendo por supuesto, todo lo que hicimos hoy. Y muchas cosas más. Así que gente, nos vemos en otro video de Chilán Hasta luego.